¿Te estás esforzando de verdad? Muchas veces creemos que estamos esforzándonos, creemos que estamos dando todo por nosotros y no es así. Estamos dando un 10%, estamos dando un 20%, estamos dando un 50%, estamos dando un 90%, pero no hay nada peor que no dar un 100 por un 100%. El mínimo es un 100% por el 100% de ahí para arriba, nunca para abajo. En todo. Desde levantarte por la mañana, hasta acostarte por la noche. Desde entrenar, desde estudiar, desde vivir. Todo se basa en esfuerzo. Todo se basa en un 100 por un 100. Y si no haces el 100 por el 100, lo estás haciendo mal. Y dar el 100 significa que no te guste. Y dar el 100 significa que te moleste. Y dar el 100 significa que digas, esto no es para mí. Y dar el 100 significa que lo pases mal. El esfuerzo real, el pasar tus límites, significa dolor, significa sangre, significa sufrimiento, significa lágrimas, sudor, porque si no, no te estás esforzando lo suficiente. Porque si no te molesta, porque si no te duele, porque si no te quejas, no te estás esforzando lo suficiente. Esfuerzo es eso. Esfuerzo es pasarlo mal. Sudar. Darlo todo por un motivo. Por tu motivo. El motivo que sea, es tu motivo. Motivación, motivo. Motivación, motivo. Si tienes motivos, tienes motivación. Y si quieres motivación, debes tener motivos. Y los motivos el motivo que sea, tienes que darle el 100, no el 99, el 100, si quieres realmente estar orgulloso de ti mismo, vas a tener que dar el 100 como mínimo, vas a tener que dar el alma por tu sueño.